Youtuber demandará a sus padres por traerlo al mundo sin su permiso. <risa> Dios mío. Señores, eso fue en la India. Sí, le hago. <risa> Sigue sí, está, Por está, lo está, que suele está compartir mucho. esta persona, este chico, este señor ya, en sus redes sociales, el propósito de vida de Rafael Samuel, un joven que se acerca a los 30 años, parece consistir en demostrar <risa> con vehemencia que no debería estar en el planeta Tierra. Tenemos una llamada, buenas. ¿Halo? Sí, buenas. Buenas. Soy hermano de La Vega. Hey. Saludos a hey. la Hola, gente de La Vega. Te Vega, Vega. está hablando un primo tuyo, Ricky. Ricky. Yo soy sobrino del difunto Santana García. Sal, Saludos hermano, sí. Pero, ¿Cómo está eso? Yo soy, yo soy hijo de Rafael García. Ah, un placer, un placer, yeah. hermano. Lo estoy viendo aquí en la Vega, en el canal 24. Gracias, yeah. gracias. Yeah. a La gente de la Vega, un abrazo. Canal tú 24 sabes la Vega. Que tú, tienes un, un, tú tienes una casa aquí. Gracias, gracias, hermano. Muchas gracias, yo, a la gente yo, de la Vega. Todos los días, en En el canal 24, soy Marco Rizano, Serie 56. Gracias, yeah, hermano, gracias. gracias. Un abrazo a nuestra gente de La Vega. Sí. Es de aquí, ah. pero vive en La Vega. La Vega siempre Tú nos apoya mucho. Tú tu casa, mi amor. Claro, tenemos a, a Mifo que me dijo. A, a ti, ti te no dijeron? <risa> <risa> Señores, este chico, como decía, proveniente de la India, se ha hecho pues popular inmediatamente en Internet después de relatar en un video que estaba en proceso de denunciar a sus padres por traerlo a la vida sin su consentimiento. Pero vean que talaje. <risa> Desde entonces, <risa> ha diseñado una seguidilla de piezas gráficas y videos cortos en los que describe por qué, según su controvertida opinión, las personas no deberían traer más hijos al mundo. Mm. El planteamiento de este sujeto, que porta siempre gafas de sol y una profusa barba postiza, se resume en tres principios básicos que se extraen de su grabación más popular. El primero es, si nacimos sin nuestro consentimiento, deberíamos ser mantenidos por el resto de nuestras vidas. La segunda es, quiero que los niños se den cuenta que no le deben nada a sus padres. Oh. Y la tercera, tú no te puedes hacer responsable por algo que no decidiste. Mm. Hasta el momento, el youtuber no ha dado ninguna muestra que permita concluir que en efecto demandó a sus padres. Lo único cierto es que si hubiese tenido la oportunidad de decidir, no estaría aquí grabando sus mensajes antinaturales. <risa> A ese hombre cuando vaya a poner la denuncia Tienen que dejarlo preso por ahí mismo una Por pela. loco Por loco Una pela ¿Eh? Una pela No Y como tú estabas anoche Están ellos hoy Imagínate tú <risa> <risa> Señores, este muchacho Tiene como el síndrome De de, de loco, eh. loco. Y Que iba a demandar a su papá Dime tú, y pinto que quiera demandarlo, papá, los papás de que le, que le dan de a mí dólares. Oye. ¿Eh? Lo apoyan en todo. Que ha demandado eso. Son gente que hay que quitarla de ya. medio. En la India también, para allá que salen esas bombas gratis. ¿Eh? Y no lo amarran. Ahorita lo amarran de un cohete. No, hoy voy? mismo cuando viene. Porque Dios. Él, él, supuestamente no quería estar ahí vivo. Porque dice que no tiene que claro. fue. Porque él lo va a demandar porque los papás le dieron la vida, entonces sí, lo que tiene que amarrarse o sea, de un cohete es que y salir volando. ¿Tú, sabes. ¿Tú, quieres, hacer? ¿Tú quieres hacer? Y <risa> había que preguntar, cómo estaba hecho, ¿eh? No. ¿Eh? Eso, eso, eso no, es es sus Señores, las redes sociales ponen a la gente loca. Está, está, este muchacho, <risa> todos los locos están en las redes. Yo red. creo que este muchacho cuando iba allá, cuando iba allá ya a, a poner la denuncia hay <risa> que dejarlo <risa> lo que dice la pintura. Oye, hay gente cojonada sin el WhatsApp. ¿Eh? ¿Eh? No, la gente que ya con el WhatsApp y hablándole sí. mal al otro y de todo. No, no, yo hasta la batería. Eh, no se le quita la batería al teléfono. Yo quería quitar la vez. Eh. YouTube funciona. La gente, la gente que se embulle con YouTube funciona TikTok. Twitter sí, funciona. Usted no que la gente todo es por WhatsApp, A mí me pero, gusta TikTok, yo me curo el TikTok. Pero te estoy diciendo sí, es cosa, a ¿sí? la gente que porque como está no, eso todo a... ahora para que se embulle está YouTube, Mami TikTok. Twitter usted Esto puede usar Snapchat, usted puede usar esa aplicación en lo, sí, en lo que a más su que le da la gana de, de ver qué fue lo que pasó allá. Y ya funciona para ese ¿Eh? Oye, qué bueno. Dale para arriba, para esta calle para arriba, José a ver si conocen a Telegram. Después de la libertad. ¿Quién es él? Telegram eh? lo conoce dos gente, El men y Gasoy. Bien. bien, bien, bien. Sí, El, sí. Eh, sí. Ella tiene un canal. Ella tiene un canal de. un canal de un canal Telegram donde bien. ponen los videos de Toquicha. ¿Eh? Y Aquí uno de, uno de Toquicha que me cogió ocho mil y 8 mil. Déjame buscarlo. 8 mil y pico Ay. de reproducción. Bueno, ahora el eh. Telegram anda yo desesperado. Ve. Ve, 8.2K me cogió en Telegram. Déjame, ella. Mamá, descargue sí. sí. ese wow. Telegram que <risa> <cosa no risa> igual <sigo. risa> no, no, no, que no descargue el <risa> Telegram. <no>. <risa> la mete en un grupo ahí, y tiene que ser si sale ese teléfono. mando un ¿Quiénes son ustedes? No, no, mira. Yo estoy cansando. Yo te Pues FaceTime, ella tú sando. Ya dije. Lo que tenemos algo. Que caiga Telegram. Tenemos Te llamo ella. Pues te dio? Que la vaya a buscar. ¿Qué te digo? ¿Cómo voy a llevar? ¿Eh?